Para finalizar les traemos un número musical del Centro Educativo de Cuidado Infantil de la UAS, Ceci UAS. Bueno chicos, pues ahora vamos a cantar pues, una de las canciones del maestro. Pues aquí lo tenemos, vamos a. y, y trajo su acordeón. Entonces. Perfecto. Y bueno, pues ya se llegó el momento de la despedida, a todos nos da tristeza despedirnos, pero yo no quiero que este día se vaya así nada más, agradezco infinitamente al Maestro Samuel por habernos acompañado, y bueno pues yo aprovecho la oportunidad de que está aquí con nosotros para entregarle un reconocimiento que le da la universidad por sus 25 años de labor dentro de la UAS y la mayoría de estos años han sido aquí en CELGI Te agradezco mil Maestro Samuel, ah, me da ahí. muchísimo gusto que nos hayas acompañado, Espero que no sea la última vez, porque te vamos a seguir invitando. Claro que no, y estoy sumamente agradecido y emocionado, créeme. No, no pego de brincos, pues, porque <risa> claro, no nos podemos acercar tanto, ¿eh? pero, sí. ni abrazos ni nada de eso, pero sí estoy emocionado y estoy, repito, sumamente agradecido con CECIGUAS, con la administración en turno, por supuesto, y... Pues me sorprenden con lo de la entrega del documento. Bueno, pues aquí lo tenemos y es, es un buen momento para entregar. Muchísimas gracias. Un aplauso sí. para el Samuel. Gracias, nuestro Samuel. Gracias, gracias, Samuel. Bravo, bravío, sí. bravo, bravío, sí. sí. bravo. Samuel, pues, Samuel, bravo, Muchas gracias, nuestro Samuel. Gracias. Felicidades, Cesiguaz. Nos despedimos, chicos. Muchas gracias y nos vemos muy pero muy pronto cuídense mucho hasta Adiós. la próxima, Adiós.